Aquí el HeartPlaying con un nuevo video para el canal Y vale chicos, en esta ocasión, como ven, no he hecho absolutamente nada De hecho acabo de terminar de grabar lo otro Y es que lo primero que vamos a hacer sería eh, Sería pausar la grabación y hacer cosas detrás de cámara Porque soy un vago que se puso a grabar sin más solo quería saludar A ver, vale, solo... Estaba recolectando piedra y, y vi esto de aquí Dios Dios, chicos, Dios, calabacitas ya podemos con esto ya ir empezando Los objetivos, ya tengo semillas de otras cosas Ahorita lo que me faltaría Sería encontrar una aldea Pero vale, algo que quería hacer era venir aquí Y hacerme otro Horno Que pondría aquí Le pondría un poco de carbón Y pondría esto aquí De momento voy a dejar todo aquí Porque es que no, de momento no voy a organizar Luego los organizaré Y necesito Necesito, necesito, necesito maderita, vamos a hacer cosas más y vamos a hacer nuestra granja chicos pero antes necesito algo importantísimo pues aquí. un 2 3, un 2 tres un dos un dos un dos ahí está Vamos a ir primerito por agua Quiero ir a revisar eso de ahí Luego de hacer un poco la granja voy a ir a revisar eso de ahí Y en el anterior capítulo Para los que no lo hayan visto pues unos vagos mentira, no no eh, Pues conseguí Unas cuantas cosas Como por ejemplo diamantes Entre ellas Y es que estuvo chetadísimo ¿no? Vamos a hacer aquí mi granja ¿tampoco? no Evidentemente tendré que hacer El terreno más grande serían objetivos Quiero explorar ya Voy a explorar un poquito En plan Vale chicos, ya tengo mi miniatura. Por cierto eh, He de decir que se vayan preparando Que este mes de seguro cuando estén viendo ya lo habré empezado Pero en plan una maratón que será un video cada dos días Principalmente para no dejar el canal muerto En este mes de febrero Y aprovechar Quiero ir a eso de allá, tengo que ir Chavales, no sé qué es eso Ayer Me hubiera gustado tener un barco ¿eh? Taca, taca, taca, taca Vale, pero ya tenemos vacas y un esqueleto Quiero ir mejor por las vacas y, los, y el esqueleto que a... Ah, pensé que era un enderman Que en vez de a por el creeper y... y vale, ya me está apuntando Vale, ya, ahora vamos a matar a las primeras vacas no me dio cuero uh -huh. Ya, dos de cuero Me gustaría cuatro, uh -huh. la verdad Ahí coger un poco más de carbón en un momento sí. uh -huh. Chicos, soy pro pvp Traje mi pico, traje mi pico ¿Cómo voy a dejar mi pico? Vamos a coger unos nueve bloques más Que otro stack no vendría nada mal, la verdad Y como rezo la dijo, ha dicho Cojan todo lo que quieran de este bioma Pues, Willy dijo que aprovechemos, ¿no? <risa> no, mira, no. <risa> chicos, ya con esto ya estaría Y quiero ver esa casita de ahí Pero, pero, pero den un momento que vuelvo Vale, chicos, ya volví Y si me demoré mucho, lo siento Me fui al baño Como cantar ese tres, vamos Resor. Te amo, corazoncita. En este momento, Alejo supo que lo iban a chivar con el resume. Casi imbécil. Quiero ver qué es esto. Cortar al Nether! Eh. Vamos a llevarnos esto de aquí. Solo un bloquecillo. Eh. Solo un bloquecillo. Qué pedo. Estoy viendo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, no, no nos vamos al nether no nos vamos al nether ¿Algunos centímetros más tarde? Dios, si esa vaca fuera un mof que me atacara Luchar contra ella sería una lucha épica Por aquí podemos ver que ya tenemos desierto Vamos a ir a él vamos a comer. Hay un mini bebé ¡Oh, cactus, cactus, cactus! No viene nada mal porque para la granja. Quiero tener granja al 100% como tenía antes, no sé si hay. Cállese. En plan What the fuck. ¿Qué, okay, quién eres? User ¿Quién? Left your channel. <ríe> <ríe> Chicos, aquí podemos apreciar la prefectura Vale, ya tenemos tres de cactus. Vamos a coger un poco más. No, Vamos a poner un poco de arena. Y esta será nuestra salvación. Vamos a hacer así. Chicos, quiero una miniatura épica. ¡Oh! Chicos, la primera aldea de la serie. Felicidad. Al 9999%. Vamos. Vamos allá. Vamos, rápido. Vamos, como, tiene raro, tiene raro. Aprovecha el bujo, aprovecha el bujo. Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Antes de que otros se lo lleven. Y les digo que no se lo han llevado aún. ¡No! ¡Yes! Un montón de obsidiana. Chicos, ya casi tenemos toda la obsidiana para el portal. Nada mal, nada mal. No, no me lo quería equipar que había por aquí. Vale. Aquí el Trigo me lo llevaré. Dej replantaré, yo no soy malo, yo replanto. Eso creo que son zanahoria, patatas, patatas. Una aquí, otra aquí, ya no hay más. Vale, trigo. ¡Remolacha! ¡Dios! ¡Chicos! Por aquí. Vamos a también por acá. You removed Mira, me acaban de tirar La verdad no importa pero. Mm, mm, Vale, ya yeah. Así nos llevamos unas semillas Aunque creo que si haces así, sale la semilla okay. Vale, eh, vamos a ver Y vos? Yo... La alderita. Nada mal esta aldea Con herrero y todo uh, Esa estructura la voy a ver en un rato Vale, por aquí hay más cultivos Pero no están crecidos aún Con eso ya estaría todo lo de la aldea lo que necesito con Creo que hay zanahoria. User joined your channel. Alur, Alur, encontró una aldea. Mande. Estoy grabando, güey. Vale, chicos, algo se acaba de unir. Vamos a ir a esta estructura de arena rara. Y otra cosa que quiero mencionar es que la aldea. Estaba cheta y ya tengo casi full armadura de hierro. el Pólvora Hola Oh, oh, oh Espada de diamante, libro agudeza 3 Libro toque de seda ¿Quién se ha metido? Un vato Wey, cállate, deja grabar en paz Hermanito Chamare Vale, gracias, gracias Chicos, estoy feliz Estoy chetado Espera, Vale, vale. Vamos a ir dejando unas cuantas cosas en la casa. Hola, ya es? wey, en serio para deja de grabar en paz. User was moved out of your channel. Me removieron a la que se. User left your channel. Alur, chicos, Alur me acaba de abandonar. Deja, User no. was moved to your channel. Ya wey, paren. Si puedes hablar con Razo dile que pare. Sí, Ay, no, no, es molesto. Alur, yo tengo un libro, yo tengo libro toque de seda y agudeza. Y espada de diamante. ¿Cómo te Ten quedas? Vida. Chicos, no, ni dos capítulos y ya voy más cheto que Alur. Tanto se más cheto que tú. Pero porque. porque había las casas. No, yo, yo busqué diamante con Blue y encontré diamante. ¿Y qué tiene que ver el diamante? ¿De dónde sacaste los encantamientos? a tres y así? Otra estructura so. ¿Y, ¿Ves? Y, y uno me salió en el armas en encantamientos? Ah, Eso no te va a tocar eso en la vida Y si claro, te toca si no, es nivel 30, no papu sabes. Ahí sí te podría sí. creer ¿Yú? Vuelvo en un momento Ya, vale chicos, ya estamos aquí Como pueden ver, Skype es bastante mejor eh, <risa> le Escuchan a Alur mucho mejor, ¿verdad? Alur, di hola Sí, hola, Ahí. hola y chicos, di, es, o sea, ustedes expliquen esta cheta de... No, no, no, no, no, ahora sí. Chicos, ahora sí. Espero les haya gustado este videito. Y hasta otra.